¿Qué ocurre en un mundo donde la normalidad es que tengas una pareja de diferente sexo? ¿Qué ocurre cuando uno de los máximos poderes constriñe tu homosexualidad? Un mundo en el que debes tener superpoderes para sobrevivir. Sobrevivir en tu proceso de aceptación. Supervivir en un mundo enfermo.